bien como verán eh, queda encendida la, la luz de encendido uno lo presiona por más que lo que lo, lo presionen por muchos segundos no hace nada eh, el procedimiento es fácil lo único que tendremos que hacer es desarmar la computadora eh, bueno como le dije el, el video es sencillo lo único que tenemos que hacer es quitar todos los los tornillos que están en la parte de abajo de la computadora, como se ve en el video eh, una vez que quitamos los los ocho tornillos aproximadamente, creo que tiene eh, lo, que, lo que haremos es la parte del teclado tiene una, una tiene como unos unas trabitas lo único que tenemos que hacer con alguna punta, algún cuchillo algo es hacer palanca cuidadosamente obviamente y e ir levantando de a poquito bueno ahí sin querer se me salió una tecla pero como esto viene todo a presión lo coloco a presión y nada más al quitar el, el teclado nos encontraremos con con más tornillos así como se ve en el, cuesta un poco, pero hay que tener cuidado nomás porque encima la parte de abajo de lo que es el teclado es todo de aluminio es un material muy muy frágil como verán me está, me está costando un poco eh, sacarlo una vez que levantan una parte ya automáticamente la otra se va a ir levantando de a poco Lo único que cuesta son la parte de arriba donde están lo que son los F1, F2, lo que están en esa parte. Eso es lo único que cuesta una vez que destraban esa parte, la parte de abajo va encastrada nada más. Bien, ahí ya lo quité, lo único que tendremos que hacer es quitar el flex. Tenemos una ranurita negra donde tenemos es tipo una traba que es para que no se desenganche. Lo que haremos es destrabar. También cuidadosamente. Con la, la misma mano, la uña o con algún eh, elemento corto punzante, un cuchillo, lo que sea. Bien, ahí lo quité. De paso le pegamos una, una, un poco de limpiada, ya que está sucio. bien, lo que haremos es quitar todos los tornillos tiene 6 tornillos la verdad que no, no, no sabría decirle por qué por qué pasa esto la verdad que es un poco engorroso estar desarmando toda la computadora pero bueno, yo solamente les quiero compartir lo, lo que vi en internet y para la gente que está suscrita al canal y lo que no, bueno obviamente para, para enseñarle nada más pero la verdad que es medio, medio complicado porque hay que desarmar todo hay que sacar los tornillos de abajo de arriba el teclado es todo un tema bien como verán tengo lo que es una tipo punta que lo fabriqué con un con, con el cabo de lo que sería un, un cepillo de diente Lo único que hice es la parte de la punta Lo aplané Como para Para que in, o sea, Meterlo entre las dos partes E ir haciendo palanca Esto es para no, no meter un cuchillo o Nada que, que dañe lo que es la parte interna De lo que es la computadora cuesta un poco pero hay que tener paciencia y hay que tener mucho cuidado no? porque ni bien lo abrimos tenemos todo, toda la plaqueta ahí al borde de la apertura de la computadora una vez que abre una parte empieza a abrir toda la, toda la vuelta automáticamente después una ayuda un poco de fuerza lo vamos a estar Mm. me olvidé de estos dos tornillos También quitar esos dos tornillos nada más tengan mucho cuidado son varios tornillos 2 4 6 8 tornillos son en la parte externa por así decirlo esos, estos dos tornillos que estoy sacando ahora son más un poco más largos que los que los otros seis bien Ahí quitamos la parte de abajo y nos encontramos con toda el, la parte interna de la computadora. Bien, como verán, esta es la batería, toda esta parte de la batería. Y bueno, acá les muestro también porque ahí esa es la parte de los botones que, que queda encendido lo único que tendremos que hacer es quitar un poco lo que es la fichita de conexión de la batería una vez que quitamos no es necesario ni sacaron todo como verán automáticamente ya se apaga la luz lo dejamos unos segundos un tiempito el tema es o sea desconectar desconectar la carga que sería la batería desconectarlo Y lo que haremos es volverlo a conectar O sea, no estaba ni desconectado es arrimar un poco más la fichita para conectarlo a la plaqueta nada más Como verán el procedimiento, como les dije anteriormente es No es complicado, lo único más complicado es estar quitando todos los tornillos Que es un poco medio complicado La verdad que no sabría decirlo, le repito, no, no sabría decir ni por qué es este motivo La verdad que no, no busqué información ni nada, la verdad que pero bueno bien lo que voy a hacer es armarlo provisoriamente para para luego encenderlo y mostrarlo que, que es eso nada más tienen un par de trabas también pero al poner uno ya automáticamente ya se empiezan a encastrar todas las trabas bien ahora lo que voy a hacer es poner otra vez las travitas eh, perdón la el teclado eso también tenga mucho cuidado ya que el flex es muy muy muy rígido muy por así decirlo muy muy delicado sigo sí, sacando mugre como verán ¿Qué teclado no tiene mugre? <risa> Estoy cepillando un poco nomás para sacar bien la mugre, tierra, todo lo que, que entra en, en esas partes muy chiquitas donde apenas entra el cepillo de dientes, lo limpio con un cepillo de diente Bueno, ahora lo que voy a hacer es encastrar el flex en la plaqueta nuevamente Es un poquito complicado pero con paciencia entra sin problema No se olvide de trabar nada más Porque tiene una trabita tipo una, una reglita por así decirlo negra Que una vez que ingresa el flex con esa trabita negra lo que hace es trabarlo para que no, no sea fácil salir bueno, acá lo voy a encender. Como verán, ya automáticamente desde la computadora prende sin problema. Espero que les haya gustado, gente. Si quieren suscribir.